Feliz Año Nuevo a todos, en algún sitio, en alguna cultura será Año Nuevo. Voy a mirar aquí, a la camarita. Uh, felices Pascua y Feliz Año Nuevo. <coughs> Hoy día 11 de, de mayo. Pues perdonad por la voz que la tengo muy mal y no es que haya ido a la feria, simplemente con las putas alergias, y, he dicho putas, sí. Lo repito, las putas alergias <coughs> y las medicinas que me estoy tomando, los inhaladores, que me dejan la garganta hecho un misto. Eh, esto va a suponer que, unida a mi falta de, de capacidad de entonamiento con las canciones, uy, mi ordenador arrancando, y todo, pues voy a intentar cantar un tema, pero vamos, va a ser mortal, ¿vale? Pro, procurar no, no escucharlo mucho. Bien, una tontería. Lo que, lo que voy a contar es que <coughs> encontré un vídeo de, de la canción When I'm 64 de, de The Beatles, que dicen los giri de los Be Beatles o de los Beatles. <coughs> perdón y eh, me gustó mucho el arreglo intenté mirando al colega como lo ha tocado intenté sacarlo lo he sacado más o menos y nada voy a, a haceros el pequeño vídeo eh, este tema también lo toco con, con mi grupo Nachir, pero yo toco el bajo el banjo lo toca lo toca Ramón y Ramón eh, lo toca en otro tono vale yo lo estoy, lo estoy tocando en do y él lo toca en sol entonces eh, bueno eh, lo he sacado un poco por por mi cuenta eh, y quedando, intentándome quedar con lo con lo del vídeo. Pondré el enlace para que, le, para que le echéis un vistacillo y vosotros pues hagáis vuestra propia versión. Venga, con Dios. Vamos al lío. se llamaría el kick off, es decir, la, eh, la, la, la pequeña melodía de entrada, que hacemos... La cuerda cuarta, voy a poner así para que se vea bien... Hacemos un intervalo pulgar índice meto la tercera y vuelvo a, a pulsar la cuarta... Y ahora hago algo parecido en la ter con la tercera. Y ahora hago aquí una pequeña <coughs> escala melódica. Y esa digamos lo que sería empezar ya la canción Aquí hago. Esto es prácticamente lo mismo que a la entrada. Y ahora aquí lo que meto es. Estaba en dos, me sigo a dos. pequeña melodía de adorno, solamente estoy pisando esta cuerda, Perdón. lo tengo que dejar pulsado porque vuelvo, vuelvo con el pulgar, como veis, y ahora hago otra pequeña melodía melódica, melodía melódica suena mal, pero es que es una escala melódica lo que estoy haciendo, Perdón. Podría, si quisiera, podría... Bueno, si quisiera. Volver hacia atrás, pero he preferido, me ha, me ha resultado más fácil hacer esto. Aunque okay, va un poco en contra de la norma del rock, que es no tocar nunca la misma cuerda con, con el mismo dedo, pero me ha parecido más fácil. La segunda la aire. Tercera. Esto es cromático. Esto es en realidad es una escala cromática. Y vuelvo hacia atrás, digamos. Perdón. Y ahora viene lo más chulo que es. Haciendo intervalos de tercera, y ahora hago como si fuera una especie de turnaround a la, la blusera. Bueno, los, lo, los, los intervalos son como si fuera sol, esto como si fuera re, re séptima, y lo bajo cromáticamente a 3, lo bajo, lo subo en realidad. Tres traste, y ahora vuelvo y me voy a do. Esto es, estoy pisando la cuerda segunda, la cuerda cuarta, quinto, cuarto, tercero, y me quedo en dos ¿vale? Luego repito lo mismo. pero aquí dos golpes, meto el dedito aquí en la primera cuerda para seguir la melodía. Y meto fa, ¿vale? You still me, you still me. Yo no sé si este acorde es de verdad o no. No lo me lo.. Concretamente es. Eh, es un séptima. Eh, ¿Qué acorde es este? Dios. Esto es la, pues un la sostenido. ¿La, la sostenido? Sí, la sostenido. sostenido perdonadme que no tenga ni puta idea de música entonces estábamos en entonces fa la sostenido sostenido séptima eh, do la menor y ahora me voy a re menor eh, la, eh, perdón, sol Vuelvo a caer en 2, ¿vale? Entonces repito esta parte que queda un poco confusa. For me? For... Fa. El, el Re no estoy seguro que sea, ¿vale? Pero no suena mal. Es posible que sea Rey, el Rey menor, quiero decir. canto, encima que tengo la voz fatal en tono menos que un grillo, pisa, un grillo pisa ahora viene la parte que es la menor se ha ido a sol Pasa que en vez de poner el acuerdo completo hago como suelen hacer mucho en bluegrass, que es poner solamente la, la quinta, perdón la quinta, la cuarta y hacer el rol con las demás cuerdas de aire. Y vuelvo a la. Y ahora hace una cosa que me saco de la manga, que no sé si está bien o no, que hace el rol. es cromáticamente manteniendo esta nota pedal aquí por eso tengo que hacer este acorde tan raro porque lo que quiero mantener es mantener esta nota madre mía si sí, yo tengo que eurovisión y me voy a mi menor a mi, a mi perdón a mi normal Esta nota, que, que es el, el Sol, le da un, a mí me gusta porque le da, lo repito y le doy dos o tres veces porque me gusta cómo suena, suena rarillo, aunque creo que se puede usar en, vamos, creo, vamos, que los músicos me corrijan, que se puede usar en en Mi. Y me gusta. Entonces me recreo un poquito en esa cuerda. Repito. Esto es así. haciendo es avanzando. Perdón. Todo lo que estoy haciendo. Pero manteniendo la nota pedal. Podría hacer también... Perdón. Pero con la nota pedal queda como más chulo. pero yo no. está más bien adornando igual que hacía aquí es lo mismo el mismo efecto la menor aquí me voy a la menor arriba no sé si esto lo he hecho o no me repito y... y ahora tom de la escala la escala de, melódica de do aquí me estoy saltando lo he hecho bien una vez, esta última vez, pero la otra vez lo he hecho mal. Que es saltarme la norma de no darle dos veces con la misma cuerda. Con el mismo dedo, perdón. Esta sería correcta. Y aquí acaba, acaba en un sol séptima. Este sería normal. Si pongo aquí el dedito, sería séptima. Entonces repito esta última parte. Ya le da otra vez con el índice. Entonces pellizco eh, pulgar medio usando la, la quinta y la primera a la vez. Y el rol que habría que hacer aquí es lo que llaman cuatro en fila, four in a row. Y ya está, que esto está resultando larguísimo. Venga, con Dios.